Me fue a atracar que me fue a atracar que eh, aclaren bien el hecho investiguen bien el hecho que era un atracador y me fue atracado yo me defendí tres meses se conoció la medida de coerción en una decisión errada entiendo yo desde el punto de vista jurídico por parte de la magistrada se le impuso la prisión preventiva en un caso en donde Entiendo yo que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en este caso se, se irrespeta en el entendido de que nuestro representado actuó en defensa propia, repeliendo una agresión injusta, que esa agresión injusta no puede bajo ninguna circunstancia provocar derechos, eh, reconocimiento de derechos y obviamente para que eso se determinara no habría que o no había que esperar otra trapa del proceso. Entiendo que con las pruebas que habían en esa medida, en la medida de coerción, se podía determinar claramente esa situación y resolver de una manera diferente. Pero se le impuso prisión preventiva, obviamente nosotros vamos a recurrir a esa decisión, inmediatamente la tengamos y discutiremos ese punto ya en la corte de apelación. ¿Dónde ¿No deberá cumplir prisión preventiva? En Vista del Valle. Allá en la zona de guaraguao era toda la noche un teléfono ...una banca y ya la zona no se están viendo esos casos... ...mira la testigo que estaba cuando ellos penetraron ahí... ...que de que ellos llegaron fue dijeron... ...eso fue un atraco. Bueno, ellos llegaron a atracar... ...llegaron con una pistola... ...y ellos lo iban a atracar y lo iban a matar a él... ...y él se tuvo que defender... ...y él además yo tenía que a todo el mundo alto... ...atracando allá, robando teléfonos, robando de todo. ¿Tú era que fue en legítima defensa entonces? Claro que sí. Que mi hijo lo que hizo fue de, que se defendió de ese delincuente... A él no hacían dos meses que le habían encontrado un chaleco antebala. Un chaleco antebala. Le habían encontrado un puñal y una mochila llena de piezas de motores que él se la hubiera robado. Y quiero decirle a la prensa que sus familiares dicen que el coronel de la cruz me, me ha cogido cuarto. Yo no tengo. Eh, facultad para comprar un coronel como el coronel de la cruz que el coronel de la cruz todo el que da se la paga el coronel de la cruz no tiene vaca sagrada para perdonar a nadie y la familia dicen que era un muchacho serio pero miren la prueba de cada de, de, de cada sexo que tienen ese, esos tragadores ...tenían ahí bajo y entero tienen ahí bajo y entero es de atracarlo de saitarlo y matarlo tienen hay dos pruebas que vienen hasta la fiscalía de que ellos lo mataron y le quitaron sus motores el lunes, cuando sea la audiencia de Jerónimo Polanco, ellos vienen a, a y sobre ese caso, que ellos le quitaron un motor y lo mataron en el puente de la reforma. Y todo eso bueno, bien para la prensa. Y eso también, ¿no? ¿Cuál es el miren, miren el chaleco que la agarran a ese, ¿Sí? supuestamente, que dice la familia que es un muchacho serio, vean. Eso es el chaleco que la agarran a él, como dice la familia que es serio.